Ok, ¿estás grabando? Estoy grabando Ah, bien Entonces no, no hablo, no te digo lo que iba a decir No, porque, porque <risa> es, es muy impactante Uh, no puedo mover la cámara uh, hola chicos, estamos con Bigfoot Hola Hasta <risa> Y este es un juego en el cual eh, Les van a dar una bomba Literalmente, una bomba que peta, ¡pau! Y Bigfoot tiene que desactivarla Bueno, yo, yo tengo que desactivarla con indicaciones. la indicaciones tienes que desactivar vos, pero tengo que dar las Pues eso, Va, vamos a darle primer nivel A ver qué pasa okay, Entonces, ¿qué él tiene un manual no? y yo tengo un reloj Pone 2.15 Ah, bueno, esta es la hora en España, ¿verdad? Ok Ah, es luz ¿Qué ¿Te parece cables? ¿Qué te parece? He hecho que el reloj pite, ¿eso es bueno? ¿Qué es que el reloj pite? ¿Eso es bueno? ¿El reloj qué? El reloj pite apret ¿Ya apretaste algo? Sí, o sea, hay un botón Pongo snooze Y pip, pip, pip, pip y dejar... <risa> tengo dos entradas de monitor No sé por qué tengo entradas de monitor Ok, bueno, no importa, Vámonos. ¿tenés cables o no? Tengo cables. Decime qué tenés. Tengo cables. Ok, vamos a los cables entonces. Vale, tengo un cable de ratón, un cable de teclado y un cable de tableta gráfica. ¿Cuál corto? Oh, okay. ¿Cuántos cables tenés? A ver, tengo dos cables y uno marginado. En total, en total. Pues eso, hay dos cables en blanco y negro Y luego hay un cable marginado azul. ¿Puedo coger Entonces, corta este? el Corta el segundo, corta el segundo ¿El segundo? ¿El negro? Sí ¿Tú eres racista? ¿Está o no? Sí, funcionó, este juego es racista ¿Y ¿Tenés el botón ese al final? Sí Nada más Oye, hay una mujer en la pared A ver, ¿dónde está? Hay una mujer en la pared, tengo miedo eh, Acá, en caso de botón, acá En caso de botón ¿Qué tenés? ¿Detonate? Detóname 15 segundos ¿En serio? 15, 12, 11, eh... 10, 9... 8. Puse el botón y soltalo puse, puse el botón y soltalo No, rojo Cinco Cuatro Tres ¿Qué? No ¿En serio? Sí ya, ya, Hemos perdido el nivel uno okay. <risa> Espera Va, Vamos a intentarlo de nuevo No puede quedar esto así Vale, empezamos Ok, para ¿Qué? Bueno vale. ¿Tenés cables o algo sí. de eso? Sí, ¿no? tengo cables ¿Cuántos son en total? Seis Seis cables Seis Uno negro Bien un amarillo y la bandera de Argentina. Eh, Corta el cuarto. Vale, funcionó. Teclado. Aprieta el euro. Que apriete uno al azar. Sí. No, no, aprieta el euro. Pinto. Ese que es como el euro. Ah, vale, vuelta. el euro, vale. Después, ese que es como la Q, que parece como una cabeza de un monigote. El pompero Después, la, la Q esa que parece una letra de dije. Vale, perfecto, desactivado. <risa> Okay. <risa> Tengo poderes Y el último Ahora, dice abortar O sea, es el botón ya para el suicidio Manténelo pulsado y no lo sueltes ¿Seguro? ¿Hasta cuánto tiempo? Sí, no lo sueltes Decime qué, qué banda ves al costado ¿De qué color es? Amarillo Cuando en el visor de, sí. del conteo Aparezca un 4 Un 5, un 5, perdón Un 5 Vale Sí, desactivada ¿Está? ¡Ya está! ¡Ya está! Y manda un strike, no sé por qué. <ríe> la he desactivado. No comprendo. Defuse. ¿Estás seguro que la desactivaste, ¿no? Sí, ponle de super. Dale. Oh, me sale un free to play. Free play. Oh, puedo aumenta aumentar o reducir el tiempo. ¿Dentro del free to play aparece eso? Sí. ¿Cómo es? Te, te personalizas la partida. Oh, pero tampoco lo hagas tan, tan grande que vamos a perder siempre. <ríe> vale. Mierda, eh, activa la bomba sin querer <risa> A ver <risa> <risa> Tenemos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis módulos Empezamos por los cables, sí, hay módulo. dos cables <risa> Bien, dos cables hay Sí, hay sí. uno con mate y uno con rayitas co Kawaii super colorido de su Me. Uh, pero mezclado Sí <risa> Uy, pero eso ahí es un quilombo para... A ver, si tiene, si tiene Rojo y azul, a ver, cortalo El cable eh, rojo, rojo y azul. Ahí voy. ¡Pau! ¡No, no funciona! No funciona, no funciona, no funciona, no, no, no, no funciona. No, sé... no, no pues son comunes. Vale. Blanco y azul, entonces me está diciendo. Sí, tengo eh... una teoría. Vale, ya está. Lo no, no, no hice. Eh, he cortado todos, tenemos dos strikes. Vamos a los normales. <risa> a ver, es que hay tres cables nomás y no hay para dos. A ver, hay seis cables. Es el tema. Hay seis cables. Rojo, amarillo ¿Cuántos te quedan ahora? No, ahora está ido los cables Cuatro No, es como que tiene un, un anuncio con cable ¡Estás orando! ¡57 segundos! <risa> no, ya está, yo está, está, está perdido, yo creo <risa> No, es que buscate, te buscaste uno muy difícil No, me hizo uno muy difícil La bomba es mía Por eso, por eso eh, hijo ¿Qué un abrazo! Apretado, Va, vamos al nivel 2. Es que, sí, es que mira, vamos en el segundo nivel. No, no sabemos ni vos a este y vos a con Tenía seis paneles, Seis sí. módulos. Vale, something old, something new. Este lo hemos hecho en tu canal y lo hemos completado. Así que podemos hacerlo. This screen is your eyes only. Ah, o sea, no puedo ver atrás. Me estoy diciendo que no puedo ver. Yo quiero ver atrás. O okay, que sí que puedo ver atrás. No, te estoy diciendo que, que esa pantalla es para vos, nomás, me parece. ¡No tengo cuerpo! Ah, bueno, sí que lo tengo. ¡No me mientas! No. <risas> ¿Che entraste? Sí. ¿Tenés cables? Es inalámbrico. Por Dios. Te sí, pongo más pata, que quiero una de estas en casa. O, o puede que no. Ahora claro, decímelo de vuelta: estrella. Estrella, teta izquierda. El párrafo de Word. Teta izquierda. <risas> sí. Ah, entonces apretad la, la teta. La teta. Oh, Dios mío, que esto es cuerpo. No, no puedo pulsar de nuevo. Vale, bien. Último. Un 2 Dale, ¿qué dice? Un 2 ¿Qué etiqueta qué tenía en la etapa 2 lo que pulsaste? El 4 ¡Sí! Vale, ahora? tengo un huevo de pilas Eh, pone Holt y es amarillo Holt... Eh... Holt es aguantar, así que yeah. supongo que tengo que aguantar Sí. No, no pero no, no tiene nada que ver, me parece A ver Pero me dice Holt Ellos no vienten O, o sí 8 minutos 7 Seis, ok, para, cinco. para Tené apretado el botón Tené apretado el botón No, no lo he apretado ¿Qué aparece? ¿Eh? Mantengo a Blanco el botón. Me sale blanco Y está pasando el tiempo muy rápido Blanco, suéltalo cuando aparezca un 1 Vale ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Ya le he quitado la pila No, no puedo quitar la pila Double your ¿Cómo? money Oye, a, a mí esto me interesa okay. Do you want to double your money? Ahora sí, con tu inglés te lo reentiendo, no sabes <risa> ¿Motafuegos? Hay dos botones, hay dos botones Lo puse a la vez, pa Ah no, que hay más botones detrás <risa> Ok, ok, hay dos te pensemos, ¿Tenés cables? Hay dos, amarillo, negro, amarillo aguanta, aguanta. Y azul no, o sea, no tenés rojo No, amarillo, negro, amarillo y azul, vale, bien Y el siguiente, también cuatro Amarillo, azul, blanco, amarillo Vale, ya está Turn down ¿Qué? <risa> que soy un puto genio eh... No no no no 50 segundos 30 segundos El otro que dice Ab el otro Amor que dice. y en blanco No eh... está sonando la música Ahora, Bueno apriétalo Y a esperar hasta que aparezca Azul. un 1 Bueno entonces soltar cuando aparezca un 4 Vale bien Sí. Yo soy mejor, mejor que vos indicando, ¿te das cuenta? ¡Soy idiota! <risa> ¿Qué pasó? La desactivé, puse tres veces el botón y, y petó. ¿En serio? Sí. Entonces, aprieta. Es ahí la, la Q con el bastón. <risa> la Q con el bastón. Si, sí. la Y da vuelta La Y ha volado por los aires Después el y no, no, no, peta. no, no, que qué, qué ha volado, que ha volado ¿En serio? Sí, y, y se ha ido muy lejos ¿Por qué? Y, y ha salido a sus parientes de China ¿Qué? ¿En serio explotó? Sí, me siento Río yo también Y hasta aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado y si os ha gustado, sería eterno de agradecido Gracias a Bigfoot por aparecer otra vez en mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Vale. 15 15 euros ¿eh? 15 euros por qué